Y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social va a destinar más de un millón de bolivianos en proyectos para distintos municipios del país. Estamos afirmando de que vamos a continuar trabajando en el rubro de agua potable. Tenemos una buena cantidad de proyectos para ejecutar a nivel nacional. Vamos a concluir. Ahí están los datos que se les ha, que se les ha dado. También vamos a trabajar en riego, que es un componente, un componente importante. Y lo nuevo es el lanzamiento del fondo concursable Mi Barrio Mi Hogar. A nivel nacional hay una, ya lo anunció el presidente Evo, hay una inversión de 200 millones de dólares. De estos 200 millones de dólares para la ciudad del Alto, PAN 20, millones de dólares, 140 millones de bolivianos y para la ciudad de La Paz otros 20 millones. Estos son los compromisos que nosotros tenemos para ejecutar el 2019.